Los nueve partidos políticos con registro en Puebla recibirán 302 millones 12 pesos de financiamiento público para sus actividades ordinarias durante 2023, aprobó el Instituto Estatal Electoral. El reparto de prerrogativas aprobado por el Consejo General del Órgano Electoral fue publicado este 11 de abril en el Periódico Oficial del Estado, tras el ajuste realizado por la desaparición del partido Fuerza por México el pasado 9 de marzo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el registro de ese partido liderado por el fallecido Gerardo Islas Maldonado, al rectificar que no obtuvo la votación mínima ni cumplió con los requerimientos necesarios. La asignación de recursos fue proporcional al porcentaje de votación obtenida en la elección de 2021, por lo que el partido con más recursos será Morena, con 86.706.209 pesos. Le siguen el Partido Acción Nacional, que recibirá 55.135.790 pesos, y el Partido Revolucionario Institucional, con 46.874.635 pesos. Este año el Partido Verde Ecologista de México obtendrá 24 millones 3 mil 845 pesos para sus actividades ordinarias y Movimiento Ciudadano recibirá 24 millones 222 mil 341. Mientras que al Partido del Trabajo y Pacto Social de Integración se les otorgarán 23 millones 512 mil 987 y 18 millones 516 mil 517 pesos respectivamente.